y preparando la próxima aventura del camino 4.0 que aunque ya decía que no pensaba hacerlo más pero tenía el reto pendiente de hacer la ida y la vuelta y además el camino siempre te llama y, y aprovechando que es el año Jacobeo pues es el año apropiado para, para cumplir los retos y rutas pendientes como ver algunas otras, algunas otras zonas cercanas al camino que me faltaba por ver que ya iréis viendo durante la aventura y sin más dilación no me enrollo y os presento lo que en esta ocasión me voy a llevar como referencia para que sirva como guía en función y las necesidades de cada uno uno usará unas cosas un poco más, un poco menos e intentar tener claro los intentar tener claro para descartarlos por si acaso y lo que vamos a utilizar realmente en mi caso, bueno, como podemos observar vamos todo lo que ocuparía la cama extendido parece bastante voluminoso, pero luego no ocuparía tanto ya que iría repartido todo entre las dos alforjas y la mochila. Además de la mochilita pequeña para llevar el habituallamiento diario que se iría renovando a diario o cada cierto tiempo dependiendo de la despoblación del lugar. Así que si partimos por la mitad de la cama, tenemos los dos grandes grupos. La parte derecha, las herramientas y utensilios de cocina y supervivencia varios. Y al otro lado izquierdo, lo que sería, empecemos el por el lado derecho, donde tenemos las herramientas varias que irían. Aquí tenemos gafas de sol, gafas monocromáticas, el GPS, cámara deportiva. La caja hermética para guardar las SDs, dos baterías de 26.800 y 30.000 mAh, que con esto, con el teléfono iPhone 7 que utilizo para viajar y el GPS Garmin 830, más luego cargar las luces, en total me serviría para entre unas 6 y 8 cargas dependiendo el uso que le dé. Además, llevo también una batería más pequeña, de 10.000, que con esto tendría, para las mismas circunstancias, entre 4 o 5 cargas. Aquí tenemos cables varios USB, las luces de la bicicleta, frontales, traseras, el frontal de la cabeza para tener las manos libres, navaja de superviviente, riñonera para llevar la documentación personal. Carpeta con los mapas, rotuladores, edin, aquí tenemos el camping gas para cocinar, la olla donde viene los utensilios de cocina, platito y la misma olla que sirve para calentar la comida. Un par de bombonas que normalmente llevo la pequeña y la, y la grande que ya le queda poco y, y en cuanto se gaste solo llevaré la pequeña y como vemos... Tampoco ocupa demasiado. Luego aquí el trípode para la cámara de fotos y deportiva. Y el front bench, donde ahí dentro va la tienda de acampada, la esterilla hinchable y el saco atado. Y la ducha portátil. Eso iría en el manillar. Así que en realidad serían tres grupos. Manillar, alforja izquierda y alforja En la parte de la alforja derecha cuento con un par de mantitas pequeñas tipo de avión que ocupan poco y, y aplican bastante en caso de para aislar del frío y pasar la noche, rodilleras varias, rodilleras, coderas y, y los brazaletes para los brazos cuando, para salir con la fresca guantes de largo guantes de corto cuatro camisetas dos deportivas dos deportivas sin mangas y dos con mangas para paseo y una camisa para el si pues hay que ir de boda o hacer el turista unos pantalones que se recortan que se que, que se hacen cortos o largos la toalla de microfibras tres calzoncillos y tres pares de calcetines, tres pares de calcetines deportivos y tres pares de, de paseo, de paseo y para dormir, acampado, en albergues y no pasar frío. Pantalones, culote largo, culote de repuesto corto y ahí estaría la, lo que sería lo del día culot, y otro bazoncillo, y otro par de calcetines, eso sería con lo puesto, y aquí lo de repuesto, culot largo, culot corto, aparte de la equipación especial del camino de Kemix, un pantalón deportivo corto que sirve como bañador, con calza, la, con calza interior, de fácil secado, chaleco cortavientos, que este iría, como he dicho, en el front bench. No ocupa casi nada, no pesa casi nada. Y lo que me quedaría, la parte de herramientas. Parches, cinta aislante. Un destornillador mini. Y la multitool. Multitool con troncha cadenas. Y, y llaves varias para la bicicleta. Unos cepillos para limpiar la cadena. Cámara de repuesto. Desengrasante. Aceite seco. Aceite 3 en 1 en spray. Y el neceser. Neceser. Pasta de dientes, gel, champú. Toallas de estas de microfibras. Para la ducha, para que no haga falta gel. Y así poder asearse en el monte. Toallitas aquí unas pastillas pastillas de sal en minerales pastillas con vitaminas sal en minerales el aftershave de aloe vera para las solanas que nos peguen ah, y las chancletas unas chancletas chancletas el plumífero que va aquí recogido y las deportivas del Decalón, que son cómodas tipo deportivas consuela ancha para pasear y la cala para enganchar a la, a la al pedal automático sería suficiente. cuando acabe la aventura haré algún post en el blog o algún vídeo indicando qué tal rendimiento y funcionamiento tiene cada herramienta sobre todo las nuevas que he ido renovando últimamente y así que puedan servir como referencia para quienes estén pensando o quieran hacer una aventura de estas características. Muchas gracias.